Vários cortes, e isso para nós tem trazido uma possibilidade muito grande de agradecer a todos pero que estamos aquí buscando un pequeño pequeña evento en el momento, pero como creó una, una, una amplitud muy grande en todo este concepto, abrimos entonces para todos estarem presentes dentro de este grande evento en Belo Horizonte día 4 5 de diciembre. Nos abrimos pré prelanzamiento en Brasil uh, uh, no, día, no día la quinta feira pasada, la quinta... Sí. Sí, quinta-feira es jueves, es, un jueves, este, sí, me acuerdo, jueves. claro que sí lo lanzaste, sí, sí, sí. claro. Sí. Y también ya con ingresos promocionales, uh, para fueron todo, todos uh, vendidos. Uh, entonces ahora estamos abriendo el primer lote, lote definitivo, con 50% de desconto para todos que quisieran aprovechar ahora en este momento y garantir su ingreso. El ingreso estará valiendo para dos días. Dos días, tenemos no mínimo 10 palestras, 10 uh, expositorios. Expositores, expositores claro. Nosotros, sí, tenemos un Mr. Boris que estará haciendo una palestra maravillosa. Qué privilegio, estamos... qué privilegio que me das, sí, que sí, yo pueda sí. ser expositor en un evento tan importante como eso. Gracias, a Roby, gracias a todo mi equipo, te lo agradezco muchísimo. Gracias por la invitación y voy a tratar de estar al nivel de las oportunidades que ustedes me dan. Sí, estamos esperando no mínimo 5.000 mil personas. Era un, un, un pavilhão muy grande que va a comportar tudo. Ya estamos entrando em en contato también con rede de hoteles para eh, capacitar a todos a ficar muy bien instalados. Y toda esa a parte eh, operacional, nós estamos cuidando también. Vamos a ter lá una loja da nova tech store, con uh, t-shirts, ¿no? camisetas, canecas, bonecos, caps também todos os acessórios para as pessoas, vamos estar sorteando também eh, algunos brindes y vamos también disponibilizar una consultoría con todas las personas que quisieran lá en el momento, ¿no? tal vez una precisión, de un direccionamiento en la parte de desarrollo de su red, eh, do marketing, Nos estamos aquí para colaborar con todos. ¿no? Eh, el nivel de este negocio es para conocimiento ¿no? y creo que isso es muy importante para todas las personas que están ah, junto con nosotros en este gran Team, ¿eh? Al final de cuentas, ese es nuestra representación eh, profesional dentro de la compañía. Excelente, Ronnie. Estamos sumamente agradecidos porque has incluido a mi equipo de Novatec Emprendedores en tu proyecto y gracias a mí, bueno, de mi parte, humildemente agradecido por invitarme como expositor de tu gran evento allá en el Brasil. Ya estamos comprando pasajes, te cuento. Ya estamos a punto de comprar pasaje hoy o mañana, pero quiero decirles a todos los que están presentes esta noche, no hay muchos cupos. 100 dólares, ¿cierto, Ronnie? 100 dólares lo pueden pagar en Litecoin, lo pueden pagar en Bitcoin, lo pueden pagar en USDT. No hay ningún problema. Sí. Eh, Ronnie me va, me va a pasar hoy día. Pásame, Ronnie, el, el, el link donde vamos a pasar para que me manden las pruebas. Y yo te voy a mandar a ti para que tú emitas el certificado de inscripción al evento de Belo Horizonte 4 y 5 sí. de diciembre. Perfecto, señoras y señores. He conseguido pasajes a 350 dólares para los que quieran. Pregunten, por favor, desde Perú y los que están en México, en Colombia, en Brasil, en donde estén de nuestro equipo. Por favor, pónganse en contacto con nosotros a través del link que le mandaron a usted para poder comunicarse con este equipo. Y hágame llegar, por favor, eh, alguna noticia que ustedes necesitan. Escríbanme al, al WhatsApp. Yo estoy en la montaña, estoy dentro de una zona selva aquí pero estoy con mi celular controlando durante el día, así que estoy recibiendo llamadas, ya me compré un nuevo, una nueva línea, estoy en acceso permanente, así que usted puede hablar conmigo, si usted me manda un mensaje, dice, doctor, quiero hablar con usted, inmediatamente nosotros nos comunicamos con ustedes. Ronnie, muchísimas gracias. Perfecto. Estamos a punto. Una información muy importante también. Adelante. Después, eh, el convito en ingreso... Pelo Simpla, el site de Simpla, se puede comprar pelo cartón de crédito en 12 veces en juros, para facilitar a todos ustedes. Repítelo, por favor. Sí, yo elabore en el site de Simpla, el evento, el ingreso, el paquete, para que se pueda comprar en cartón de crédito, en, en Mastercard, en Visa, parcelado en 12 veces. Si todos wow. quisieran también... También seguro, ¿no? Se puede pagar con Litecoin, Ethereum, Bitcoin y también en cartón de crédito, en tarjeta Perfecto. de crédito. Perfecto. ¿Ah? ¿Cierto? O sea, Estoy mandando da... el link ahora. Me a mandar el link. Mándamelo a mí, por, por favor, para hacerle llegar a todas las personas que están en el equipo y a los que han recibido la invitación esta noche. Se si, si manda en, en WhatsApp. Perfecto. Perfecto. Señoras okay. y señores, oficialmente ha sido lanzado el día de hoy. El gran evento en diciembre 4 y 5 en la ciudad de Belo Horizonte, en el Brasil. Líder Ronnie Santos estará el próximo eh, miércoles con nosotros en la reunión de líderes. Te invito a Ronnie para que puedas también estar con nosotros esta noche, el día miércoles a las 8 de la noche, hora de Perú, para que puedan ustedes asistir también, porque están el, el miércoles en la noche, eh, nuestro orador del miércoles tuvo un accidente, su papá, y no podrá estar con nosotros el miércoles, pero ya tenemos la, la, la, el orador resuelto, así que el miércoles igual tenemos eh, la Escuela de Líderes como siempre. Así que, señoras y señores, los esperamos el próximo miércoles a las eh, 8 de la noche en el, mismo, en el mismo Zoom que ustedes tienen esta noche aquí.